Buenos días, estamos una vez más en el cuarto de hora con el Dermatólogo en Medellín. Este es un programa desarrollado por Dermatólogos y hoy vamos a responder algunas preguntas que han llegado a través del correo electrónico, a través de comentarios en el blog, a través de nuestra página en Facebook. Y está la doctora Andrea Vargas para responder preguntas de los dos programas pasados que fueron peeling facial y láser. Y una de las primeras preguntas que nos llegaron, doctor Andrea, fue si la microdermauración eh, tiene algo que ver con peeling. Buenos días, doctor Andrea. Muy buenos días. Bueno, la microdermoabrasión y la dermauración son los procedimientos mecánicos, son unos procedimientos físicos en los cuales se utilizan distintas herramientas. Pueden ser papel de lija, puede ser motor tour, pueden ser puntas de diamante para eliminar algunas capas de la piel. En el caso específico de la microdermabrasión, solamente se elimina la capa más superficial, que es la capita de células muertas, que nosotros llamamos la capa córnea, y algo de la capa que sigue en el nivel inmediatamente inferior, que es la capa granular. Al quitar esas capas superficiales, eh, pues en la piel se envían unas señales, unas señales físicas y unas señales químicas, hasta las partes profundas que estimulan el recambio de ese epitelio, el recambio de la piel, y por lo tanto mejorar cierta apariencia física en las personas. Y ya en la dermabrasión, pues como el nombre lo dice, llegamos hasta la dermis. Es decir que si definitivamente quitamos toda la capa superficial, es un procedimiento un poco más invasivo y con otros propósitos. Entonces, ¿qué similar tiene con el láser y con el pirin? que todos estos procedimientos de cierta forma hacen algún eh, alguna alteración o algún retiro o algún estímulo mecánico y físico para eh, estimular eh, el, el recambio ya sea de colágeno o del epitelio entonces funcionan más o menos lo mismo y tienen ciertas indicaciones por ejemplo la microdermabrasión tiene mejorar algo la luminosidad de la piel aunque es un efecto transitorio, deben hacerse varias sesiones para lograrlo. Tienen cierto efecto sobre la apariencia de los poros, sobre todo efecto visual. Eh, eh, tiene al efecto sobre discretas pigmentaciones, sobre todo en personas jóvenes. Y la oración, que ya es más profundo, tiene claro efecto sobre cicatrices, sobre todo sobre cicatrices y sobre algunas arrugas mmm, más o menos profundas. Entonces son procedimientos todos mecánicos que utilizamos casi siempre con los mismos propósitos y ¿sí? la, la importante es la selección como adecuada del paciente para seleccionar al paciente. Bueno, tenemos otra pregunta, nos dicen el peeling sirve para aclarar la zona genital. Bueno, los peelings sirven, como ya lo habíamos mencionado, como tratamientos despigmentantes y existen varias formas. sí. Es probable que uno pueda utilizar un peeling para aclarar la zona genital de forma transitoria, aunque esas zonas genital, los pliegues inguinales, pliegues axilares, en las personas que están pigmentadas usualmente son pigmentaciones raciales, muy propias pues de las razas caucásicas. Eh, es decir, eliminar la pigmentación de esa zona definitivamente es casi imposible. Se pueden aclarar de manera transitoria y algunos peelings superficiales y eso que con ciertas precauciones porque se trata de un pliegue que tiene una piel delgada podrían utilizarse para, para aclarar. Ahora, si la pigmentación no es racial sino que es secundaria a alguna inflamación que sucedió en la zona también nos podría servir también como efecto aclarante. Bueno, otra pregunta que tenemos es ¿Qué tan efectivo es el láser para el tratamiento de los hongos en las uñas? Bueno, existen ciertos hongos en las uñas que por llamarlo de algún modo, entre comillas, son incurables. Incurables porque existen medicamentos, ya sea para el hongo, extremadamente costosos, inaccesibles en el medio, porque el paciente además tenga otras enfermedades que impidan que el medicamento llegue ahí, eh, en fin, en este momento estamos con curas micológicas o curas de hongos eh, cerca del 70% de los pacientes solamente. ¿no? Y el, el pronóstico es peor en algunos casos en que las uñas son extremadamente gruesas, en que el paciente es anciano, que sufre otras enfermedades, que nunca puede conseguir el medicamento que es o que el medicamento que es no está en el medio. Entonces, para ciertos casos eh, han aparecido terapias nuevas. El láser eh, lo han propuesto y solamente ciertos láseres entre otras cosas para cambiar como la temperatura corporal de la zona afectada y así pues modificar algo la cantidad de hongo. No es un tratamiento definitivo ni es un tratamiento nunca de primera línea, lo, no lo utilizamos los dermatólogos con frecuencia sino sobre todo algunos podólogos y de ahí donde han salido los estudios, pero no es no es un tratamiento altamente efectivo. Bueno, para terminar con esta pregunta, eh, ¿el láser causa cáncer? El láser causa cáncer, ese es uno de los mitos que existen y en realidad pues no es una causa directa de cáncer. Para que uno realmente le dé cáncer deben coincidir muchas cosas, debe tener alguna base genética en la que sea capaz de eliminar algunas células, debe acumular ciertas... Eh, ciertos factores externos, allí tenemos muchísima radiación ultravioleta, eh, algunas infecciones nos predisponen también a cáncer, es decir que el láser por sí mismo no es capaz de producir cáncer en una persona que tenga todas sus defensas y que sea capaz de eliminar ciertas mutaciones pequeñas que ocurran. Entonces no le podemos como contribuir al a cáncer, al láser. Pero si un paciente que llega al láser tiene antecedente de cáncer de piel claramente conocido, sobre todo algunos cánceres de piel que dependen de la luz ultravioleta, sí tenemos a veces ciertas precauciones, aunque no está realmente del todo contraindicado. Bueno, doctora Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos visitan en dermatólogos en Los invito a visitar nuestro nuevo sitio web de dermatólogos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.